Qué onda amigas y amigos de Cletofilia, esta es la funda para mochilas RFX, es totalmente impermeable y 100% reflejante en su lado plateado, ahorita van a ver unas tomas que hacemos con una lámpara para que vean cómo refleja la luz. RFX hecha en Guadalajara, Jalisco, producto 100% mexicano y está de venta en nuestra tienda en línea okay one minute little